Así que bueno, eh, les mandé felicitaciones en mi Instagram, en Facebook, en YouTube, por todos lados. Feliz año. Eh, para mí no es un gran año, es un año, en fin. Así que nada, hoy traté de volar para darles información. El CG el CG 907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 Matt también volé el Visuo, el K1 Pro, ha sido imposible, lag, que muchas veces la señal Wifi con el viento, digamos entre comillas, se vuela, va fatal cuando hay viento, y, y ese lag casi me cuesta el dron, eh, se verá, supongo, en el video, y si no ya se los comento, casi, casi choco el trípode de la cámara, este trípode que está ahí, casi lo choco porque... Frené el dron y tardó metros en frenar. Este es un dron, el K1 Pro es muy potente, motores brushless. Tu es... dron. Bueno, aquí tenemos el Visuo Zen K1 Pro. Estuvimos con varios de estos visuos, A mí no me terminan de convencer mucho, pero bueno. Hay gente que le gusta. Han tenido muchas salidas. El Mini fue un invento que quisieron hacer para asemejarse al Magic Mini, pero a mí no me, no me ha resultado esto ya es otra cosa vale ya se ve en el peso no son los drones de aquí por ejemplo tenemos un X9 de JJRC y ya ven la diferencia el Viso Zen K1 Pro es bastante más fuerte bastante más grande ya vienen motores Brushless ya tenemos otro tipo de de dron ya no es el dron baratito liviano o sea, es un dron más pesado y mucho más grande. Miren lo que es esto. Está más a un Mavic Air o algo así. Miremos, por ejemplo, lo que es el Mavic Mini, para que se hagan una idea de comparativa. Esto es un Mavic Mini. Pueden ver la diferencia. ¿No? Una diferencia bastante grande. Entonces, bueno, a ver qué dice este. Gimbal de dos ejes, con protector de Gimbal buenísimo. Tenemos ultrasonido y cámara para lo que es el control de, de estabilidad, de altura, el flujo óptico, una batería grande, por lo cual supongo que esto tendrá bastantes minutos de, de vuelo. Después lo probaremos con lo que dice el fabricante. Dice que tiene video Full HD, también lo vamos a ver. Fotografías en 4K, que es lo que están trayendo todos. Este tiene ranura para micro SD. Lo cual es muy bueno. ¿Dónde está la ranura? Bueno, ahora lo buscaremos. Ah, aquí. Ahí se pone. ¡Wow, qué difícil! Aquí va la, la micro SD. Va metida en la panza y abajo. No sé si se llega a ver, pero bueno, ya lo probaremos. Y bueno, tienen una cámara inferior con la cual se pueden hacer algunas algunas fotografías también. Y, y poco más que decir, la verdad que es un dron. Lo de siempre, el tema pilas. Viene un mando con pilas. Vamos a ver qué se puede hacer en, a la hora de calibrarlo, que es lo que a todo el mundo le preocupa. Y a ver qué trae el manual, porque estos vienen siendo manuales en inglés Sí un manual en inglés, en algunos casos estos drones están un poco jodidos en cuanto a la app, pero ya la vamos a probar. Vamos a ver qué se puede hacer sin la app y sin tener el manual en nuestro idioma, ¿vale? Vamos a sacarle el protector de Vamos A ver qué dice, este era hacia afuera. Perfecto. Lo tengo que poner sobre algo porque si no, este es muy grande ahí, por ejemplo, para que no toque. Vamos a ver qué dice esto. Por aquí. Está en inglés y en mandarín, supuestamente. Habla de la aplicación, seguridad, ta, ta, ta, ta. Uh, a ver si dice algo de la calibración. Siempre que salgan a volar estos drones hay que calibrarlos. Modo sin cabeza. Indica un poco el mando. Es el mismo mando que los demás visuals, Que yo siempre digo que está brutal. Porque se asemeja a un, a un mando de, de FPV, de IGIN o alguno de esos. Este lo hicieron un poquito distinto. Igual está como más pequeño. Vamos a probar qué hace. Encendimos ahí. Encendemos el dron, se emparejan estos casi todos así, ahí se empareja el mando con el dron, el giroscopio se, se calibra así, ahí ven que está titilando. está haciendo un juego de luces a ver si están trayendo el, el tema de los satélites, porque se le están pudiendo quitar el, los satélites no sé si está haciendo algo no dejamos este presionado este botón y giramos el dron uno dos ya quedó lo ponemos hacia arriba uno dos tres y ya estaría calibrado este tiene Vamos a encender el mando. Vamos a encender el dron. Esto tiene mucha potencia, ya no es el juguetito que, que eran los otros. Ahí está conectado. Vamos a calibrar. A ver si nos deja calibrar. Ahí se conectó al mando. Calibramos así Igual no necesita, vamos a ver si podemos encontrar El wifi del drone Y tenemos la aplicación FPV GO Que es esta, a ver si funciona A veces van y a veces no van Veamos a veces por un tema del wifi 5 5G. No pone nada, a ver cómo está el wifi. Bueno, 11000 mensajes. Buscamos el wifi. ¿Qué podría ser este, a ver? A veces pone en el manual cuál es el el nombre del wifi a veces no Pero bueno, setting LAN, pass, no password Dice que no tiene que no tiene password, pero bueno, podría poner algo, ¿no? Un nombre, aunque sea A ver si es este, mantenemos Ahí se ve la cámara Vamos a poner a grabar la pantalla Ahí, perfecto Vamos a calibrarlo Ahí Lo giramos Hacia la izquierda Listo, ahora lo ponemos así y lo giramos hacia la izquierda Y estaría calibrado Intenté hacer el otro calibrado, no me dejó, a ver Está mirando la cámara, quedó para cualquier lado hay que calibrar la cámara Veamos Ahí, está calibrando Si ven cómo se mueve la cámara, está calibrando el gimbal Motores, hacia adentro Y a ver qué onda Voy a tomar unas fotos Lo que a veces pasa con esto es que cuando no tenemos teléfono 5G no va la aplicación No nos deja volar Entonces lo que hay que hacer es eh, desactivar el 5G Y también hay que ver el tema de los satélites, cómo está Si no hay satélites, como en este caso, que no, no aparecen satélites, no te deja volar Entonces hay que quitar los satélites y volarlo con el, con el follow Hay que pasarlo a optical mode porque no va, solo pilla 5 satélites Entonces dejamos apretado este A ver si se pasa al optical flow Con cinco satélites nada más no me deja volar. Necesita mucho más. Lo que voy a hacer es no conectarlo a la aplicación y volarlo sin aplicación. A ver cómo graba, por lo menos. Vamos a ver un poquito cómo graba y cómo se mueve. Se me va un poco a la izquierda. Bastante se va a la izquierda. Pero bueno, no sé por qué. Pueden ser temas de, de giroscopio, etcétera. Que es un dron muy potente, ya no es el juguetito de, de motores de escobilla. Constantemente tengo que estar corrigiendo porque se me va a la izquierda. Pero bueno, pueden ser temas de calibrado, que estaba un poco el suelo en pendiente. Tiene que estar en horizontal, pero hay mucho viento es la única manera que tengo de hacer algo. Hay un lag importantísimo, como habrán visto. Ya está, ya está el experimento Bueno, esto ha sido todo Tu dron. No sé si se dieron cuenta, el, el frenazo ese eh. No sé si lo notaron, pero yo sí lo noté en las manos Un frenado muy largo Muy largo, demasiado largo entonces, ¿qué pasa? Se me fue sobre el trípode y la cámara. Y esas cosas no pueden pasar. Eh, definitivamente me tengo que conseguir un teléfono 5G para hacer las pruebas con, con diferentes terminales. Y ver qué es lo que pasa con este tipo de drones. El CLRC imposible controlar. Y, el, y este otro tampoco, imposible. Así que nada, el visual yo pensé que iba a andar mucho mejor. Tiene los mismos temas de todos los drones baratos. O sea, problemas de conexión, problemas de, de mando y dron, problemas de app, tienen todos los mismos problemas. Entonces, bueno, voy a hacer unas pruebas y voy a subir este video con lo que ha pasado de los dos drones en, en, eh, juntos para no estar haciendo perderle el tiempo a nadie y dar cuatro explicaciones. Y ya probaré yo tranquilo eh, a ver qué es lo que pasa con esto. Tu, dron. GoPro, detén video. GoPro, detén video. Gopro, andate la concha de tu hermana. Potentísimo este drone, es muy pesado, es pesadísimo. Hacía tiempo que no tenía un dron de, de tan buena calidad en cuanto a estructura. Porque para mí este tipo de drones siguen siendo, vamos, les falta. ¿Dónde le falta? Le falta en las app y le falta en la conexión mando dron. Pero bueno, yo también tengo un tema que es verdad que no tengo un teléfono de wifi 5G. O sea que ya empezando por ahí la cosa no, no va bien. No puedo hacer un verdadero review si no tengo un teléfono 5G. Y bueno, me está a llegar, hay un youtuber que me dijo que me podría mandar uno, tengo unos conocidos que están ahí, y a la gente le está eh, costando soltar ciertas cosas, necesito un teléfono 5G, no tengo acceso a él, y bueno, hago lo que puedo con lo que tengo. El K1 Pro, eso y, y el SG907, bueno, motores de escobilla una app que no la puedo descargar, que me da mil problemas Cuando la descargo está en, en mandarín No hay forma de cambiarla de idioma Me meto en los chats de, de, y en los foros de la misma aplicación Fallos, salidas, apagados, desconexiones, bueno entonces, ¿yo qué sé que les puedo decir de estos drones? Es que no, no, no puedo ni hablar de estos drones, porque no es, no llegan a la calidad que tiene que ser. Yo sé que hay canales que les pueden decir un montón de cosas sobre estos drones, hay muchos canales que les dicen las cosas como son, hay otros que se inventan cosas para tratar de vender, entonces dicen lo que sea, con tal de vender un dron más, porque van a comisión, yo, la verdad que a mí... Este dron, por ejemplo, el SG907, no lo pagaría más de 100 euros. 100 euros es el valor de este dron, ¿por qué? Por las baterías, por los motores, por el mando, por un montón de sistemas, por los potenciadores, por los variadores, por el GPS. Tanto un montón de componentes, la cámara, que sí hacen el valor. Pero hasta ahí, o sea, no es un dron de 200 euros. Y con respecto al K1, no pagaría más de 120 euros. 120 euros es la tasación que le doy a sus motores brushless, a su GPS, a su APP que sí funciona y está en castellano. Es un dron muy potente que se aguanta el viento. He tenido lag, ya digo, el lag puede ser un tema mío. No lo estoy achacando al dron ni al mando, ni al APP. Eso en pruebas posteriores eh, veré lo que, lo que pasa. Tampoco pueden comprarse un dron cualquier sea, eh, volarlo tres veces y dar una opinión o estar en, en discordia con, con, con lo que es ese, ese aparato, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, el Phantom me costó casi seis meses ponerlo a tiro. Seis meses me costó pasarlo a FCC, hacerlo funcionar como debía, las aplicaciones que venían mal. No se crean que porque gasten 700 euros en un dron están libres de problemas. Estos aparatos dan problemas, ¿vale? Esa es la cuestión principal. Estos aparatos, todo lo que es drones, avioncitos, coches, pero sobre todo los drones, dan un montón de problemas. Porque las app no están curadas, porque varía mucho el teléfono que ustedes tengan. Al tenerlo que volar con un teléfono varía muchísimo. Yo por eso muchos de estos drones a veces ni pongo el app. Lo vuelo así para probar cómo están los mecanismos sin APP. Y es más, van a ver en el video, por ejemplo, el SG907. Lo vuelo sin aplicación y sin teléfono. Voy sin, vuelo sin aplicación, Así que voy a hacer el voy a sin... <susurra> más, más. el el vamos a ver si se Vale, vamos a hacer una aplicación. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. A ver Ponga va? es el trayecto, cuidado, cuidado. El trayecto, cuidado, ¿Cómo se encuentra que camine? ¿Quiere que más? ¿Quiere lo mío, yo, yo, yo, vale? ¿Quiere un arma, yo, yo, me quito ese tema de encima entonces nada las baterías siempre cargadas al máximo si lo van a guardar las baterías a storage al 60% las cargan y las vacían dejan el drone encendido si quieren en el suelo le van encendiendo los motores que se baje un poco la batería y la guardan y si va a pasar muchos meses guardado al tiempo la vuelven a cargar y a chequear cómo está esa batería eso para que les dure más. Eh, y después poco más. Eh, si no los deja despegar porque están con esas ansias. Se compraron un drone, no ¿eh? vamos a despegarlo. Tienen que esperar que el dron coja satélites. Muchos de estos drones con menos 7 satélites, 6, 5 satélites, no despegan. Es un sistema que tienen de seguridad que no los pueden despegar. Encienden motores y se apagan. Encienden motores y se apagan. Eso es una y otra el tema de 5G. Con bueno, algunos teléfonos los pueden sacar y con otros no. Así que hay una variedad impresionante de cuestiones y de problemas que pueden llegar a tener. Calibrarlo siempre, como dice Drones en el Cielo, que le agradezco estos drones a Drones en el Cielo, que es el que me hace el puente con las tiendas y con el que estamos en contacto y con el que hacemos ciertas negociaciones. Eh, nada, ¿qué les puedo decir? Hasta aquí llegué, les voy a mostrar las imágenes, el K1 tiene buen video y buenas fotos, buenas fotos y no tan buen video. Eh, el 907, bueno, las cámaras que están trayendo todo este tipo de drones económicos, cámaras que van a marcar líneas, van a hacer efecto gelatina, van a tener movimiento. Los gimbals de dos ejes no son suficientes, eh, los gimbals tienen que ser de tres ejes para que funcionen bien pueden ver la diferencia entre cualquier imagen y video de un dron más caro o de mejor calidad y estos y bueno esto es un dron que yo digo como las cámaras de turistas vale es un dron para salir a una vuelta empezar a practicar para iniciaciones muy bueno tiene control de altura tiene el flujo óptico aquel tiene el k tiene una cámara abajo también tiene el ultrasonido y aparte tiene una cámara bueno no tienen sensores pero hay que tener cuidado ya les digo antes de salir a lo loco, practicar, probarlo, dónde frena, qué caso hace. Hoy noté mucho lag, ya digo que había viento. Dije, no voy a volar con este viento. Pero como no para el viento, llevamos días con viento, no iba a poder volar nunca. Y bueno, me la jugué. No fue el vuelo ideal, ya lo van a ver, pero es lo que hay. Así que nada, cuando pueda, haré lo que tengo que hacer, como tengo que hacerlo. Lamentablemente, para esto, como para otras muchas cosas, dependemos del clima. En cuanto esté el clima en condiciones, podré salir a hacer las cuestiones en condiciones y sobre todo un terminal con wifi 5G no lo he podido conseguir lo estoy pidiendo por todos lados vamos a ver si llega eh, no estoy en condiciones de comprarme un teléfono entonces bueno, estoy cortado con ese tema, porque me empezaron a sacar los drones en 5G y no pensaron en la gente que no puede comprarse el dron más un teléfono porque le tenés que sumar vos te gastás 200 euros de drone y te tenés que gastar 300 euros de teléfono o sea, vamos a pensar un poquitito, todos estos drones deberían haber salido de los dos sistemas, o seguir saliendo en 4G. O dar la posibilidad, cuando tú lo pedís, como pone blanco, gris, con dos baterías, con bolso, 5G, 4G, entonces, ¿entendés? Pero bueno, hay cosas en que estas grandes compañías no piensan. Y es una lástima, porque de pronto uno que está sin trabajo podría estar trabajando en esto y estar haciendo lo mejor que el jefe de marketing de ellos. Y sin embargo estamos sin trabajo. Porque no se dan cuenta de las cosas. Pero bueno, así está el mercado. Así que nada, tu drone. Que el 2021 sea mejor. Saludos a sus hermanas como siempre. Y Osvaldo, el vodka. Osvaldo, tengo una C. ¿Me dejaste en cero? ¿Y el vodka? Buah. Bueno. Two, three, one.